Ya me dijo loco y yo le dije loca. Se de derrota de levantar la copa. Ya me dijo loco y yo le dije loca. Levantemos la copa la derrota. Besos, victorias y derrotas. La ciudad está perdida y no se encuentra Solo yo hablo con ella Me duele el cuello, me duele el pecho Es que dormí torcido, estoy despierto Escuché ese disco again en silencio Su cuerpo es fuego Aprendiendo del fracaso, del dolor y lo malo Del sabor de sus piernas No me ahogo en ese lago Porque nado, porque no me entrego Tomo aire puedo ah, vuelvo a sumergirme en esto Hasta el fondo en busca su tesoro hay cosas que no entiendo ya aun así sé cuando estás mintiendo. Las lágrimas se congelan en invierno, como mi mano sosteniendo un vaso con hielo. Ese humo porque aún en brazas aprendí de niño y esto nadie me lo saca. Ya uh. me dijo loco y yo le dije loca. Uh. Besos, victorias si y derrotas. Uh. Uh alternando entre verdes y yeah, buenos días aunque lo creas no estés ser mi sintonía me pongo minucioso corte sinfonía la miro y me pregunto sin ella dónde estaría me siento mal conmigo mismo bastante seguido el motivo sigue sin ser pervertido por eso sigo convencido que le doy otro sentido ella me encontró como un perro perdido un poco sucio y flaco pero bien la mía Solo bien se la me dijo y me dejé el bigote Eso es un perro bueno uh, aunque te equivoques Corriste la mirada cuando pasé sufrí en el piso pero no te levanté Me acosté en el suelo y otra vez te pregunté Nos vamos de acá juntos o se muere solo usted Lo poético de la última palabra el perecer es... Romántico como el atardecer, como ver un ser nacer. Amigo, deseo no sea feo, vuelvo a volver al pastel. Bernard, check the shit. Bernard, check the shit. Fuck that. ya me dijo loco y yo le dije loca. Se te derrota de levantar la copa. Ya me dijo loco y yo le dije loca uh, levantemos la copa la derrota. Ya me dijo loco y yo le dije loca uh, se de derrota de levantar la copa. Ya me dijo loco y yo le dije loca levantemos la copa la derrota. Ella me dice loco. Essa mina é maluca. Eu lembro das derrotas antes de vencer a Copa. Ela me disse louco, essa mina é maluca. Vamos levantar junto a taça da derrota. Ela me disse louco, essa mina é maluca. Eu lembro das derrotas antes de vencer a Copa. Ela me disse louco, essa mina é maluca. Vamos levantar juntos a taça da derrota.